El amor me produce risa Risa de felicidad Por eso cuando llega el amor Nunca de verdad Tengo prisa Nunca tengo prisa Nunca. Pero siempre me da risa. Sí, es muy divertido el amor, es como un verdadero boomerang. Cada vez que lo entrego, el solito vuelve a mí. El corazón late mil veces más fuerte, cada vez que pienso que volveré a verte Mis pies se quedan anclados al suelo Trato de echar a andar y no puedo El amor me produce risa, risa de felicidad Por eso cuando llega el amor Nunca de verdad tengo prisa es bonito dar vida y recibirla, me lleno de energía eterna. Mis ojos se abren como platos y la boca apenas puedo abrirla, la boca puedo apenas abrirla, abrirla. Qué divertido es estar a tu lado, más que un amigo quiero ser tu amante. Y esto me parece un sueño, y en el sueño siempre intento ser tu dueño. Sí, es muy divertido el amor. Es como un verdadero humeral, cada vez que lo entrego, el solito vuelve a mí. El amor me produce risa, risa de felicidad, por eso cuando llega el amor, nunca de verdad. Tengo prisa...